Precisamente hoy les tenemos una nota con Jimmer Hernández, el odontólogo que está influenciando positivamente, además de diseñarle a grandes sonrisas a actrices famosas como el Tejero, también le está devolviendo la alegría a personas que no cuentan con los recursos económicos para poder acceder a este tipo de tratamientos, veamos la nota Imer Hernández es el rehabilitador oral encargado de diseñar sonrisas para artistas como Lina Tejero, La Crespa Martínez, Las Hermanas Jaramillo, Paola Jara, Yolanda Rayo y Tips. Sí, señores, la youtuber famosa, que aunque muchos critican por no ser una mujer natural, él afirma que desde el primer momento que se encontraron, ella le pidió que le dejara una sonrisa lo más natural posible. Paul creo que es un punto referente muy importante en el tema de naturalidad en la época, hace cuatro años cuando los hicimos todo el mundo buscaba dientes muy blancos, muy perfectos y ella fue muy enfática en que no quería eso, quería algo muy diferente quería algo supremamente natural cambios muy pequeños muy sutiles que generaran un cambio lindo pero que no se saliera del tema de naturalidad Gimer también a través de sus redes sociales se encuentra influenciando positivamente Yo quiero una nueva sonrisa, es un concurso que tenemos digamos a través de redes sociales donde lo que logramos es Ayudar a una persona que realmente necesita un tratamiento, lo venimos haciendo desde el año 2014. A través de las votaciones que aparecieron en redes sociales, que fue Instagram, la gente se enamoró del caso y cuando hicimos todo el proceso, la gente siempre estuvo muy conectada con el caso de María por todo lo que eso conllevaba. es una historia bastante difícil, es una persona que digamos casi a sus 40 años, en el tema de digamos de de cómo se siente en confianza con ella misma ha sido muy difícil porque el tema de su sonrisa le generó muchísimos problemas a nivel, digamos, interpersonal o sea, porque hacer unos dientes, pues, en el caso de ella fue bastante difícil porque tuvimos que pasar por un proceso quirúrgico con especialistas en cirugía maxilofacial, terminar de retirar parte de la infección que estaba en el hueso, retirar parte de los dientes, los pocos que quedaban y llegar a reconstruir toda su boca de forma fija con implantes muy profundos. De concurso logramos transformar una sonrisa, transformar una vida de una persona. Aquí estoy feliz de la vida. Por supuesto, teníamos que preguntarle cómo es Lina Tejero en consulta. Mente fue a través de nuestra jefe de prensa que coincidimos, es la misma jefe de prensa, Marta González, entonces fue la que nos hizo el vínculo e hicimos la primera conexión de valoración y bueno, eh, ahí nació una amistad y bueno, una relación médico-paciente. Todo lo que ustedes ven en, en, en redes sociales es, es ella, es su esencia. Realmente ella tiene esa energía que irradia y bueno, lo que ven es lo que hay. Después de que hicimos el tratamiento hace como cuatro años, eh, los pacientes siempre venían, yo quiero la, la sonrisa idéntica a Lina Tejero. El año pasado nos enteramos que Jimmer le organizó tremenda fiesta de cumpleaños con comida, hotel, vallenato y flores a bordo, por lo que se rumoró que él tenía intenciones sentimentales con la actriz, pues le preguntamos si esto es cierto. El caso de, de Lina, eh, a través del tiempo, como ya llevamos años de trabajo, pues hemos mirado un nivel de, digamos, de amistad, y bueno, pues hace parte de mi corazón y creo que yo el de ella, pero es una amistad gracias al trabajo que hemos hecho en equipo en el tema, digamos, de la compañía como tal. O sea, no quiere decir que hay intereses amorosos de ninguna clase. No, nada, cero.